A continuación vas a escuchar una práctica de inteligencia emocional plena. En concreto, observar tu imagen en un espejo siendo consciente de las emociones que despierta en ti. Comprendiendo tus emociones a través del espejo. Adopte una postura cómoda y mantenga la columna recta dejando caer los hombros. Cierre los ojos. Respire profundamente y siente el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Ahora, me gustaría que abriera sus ojos. Tome el espejo y observe su imagen reflejada en él. Acompaña este acto con su respiración. No juzgues lo que ves, ni trates de encontrarle un sentido. Solo observa. Limítate a describir la realidad tal y como es percibida. Evita quedar enganchado en juicios de valor del tipo ¿Lo que me gusta de mí? ¿Es horrible tener estas arrugas? Mi cara se ve cansada y triste. Describa lo que está ocurriendo. ¿Qué está pensando? ¿Qué sensaciones físicas está sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué está haciendo? Trate de dejar pasar los juicios de valor sobre lo que está observando. Thank you. Trate de mantenerse en un estado de atención plena, sin juzgar a sí mismo, a sus respuestas. Sea paciente. Usted es un principiante que vive esto por primera vez. No trate de conseguir nada. Acepte lo que dice y el cómo lo dice. Deje pasar cualquier distracción mental que surja. Ahora, deje el espejo y vuelva a cerrar sus ojos centrando su atención en su respiración. Realice tres respiraciones profundas, tome conciencia de su cuerpo y vaya saliendo poco a poco de esta práctica.